Hace una semana atrás yo andaba vendiendo chulo, yo me dedico, yo soy vendedor de chulos, soy una persona incapacitada, como no puedo hacer otro tipo de trabajo pesado, yo me dedico a vender chulos, me cansé en la calle, así, comida rápida, yo vendo chulo en la calle, entonces yo me iba, me desplazaba como a la seis, ya me iba, me quedaba un poco de chulo, entré el 24 de abril a ver si lo vendía. Salió Vito Manuel de la nada y me atracó. Me, me dio un planazo por ahí. ¿Cuánto? Como 700. ¿Dónde fue? Eso? En el 24 de abril. Vito. Entonces luego él se manda y de ahí yo acudo aquí a Bicoyta a, a poner la denuncia. ¿Cómo se llama el que Vito Manuel. Yo tengo el nombre y todo y la dirección y todo. aquí.